¿Cómo están? Espero estén muy bien, que estén teniendo un muy bonito día y hoy es domingo de historias paranormales que ustedes fantasmitas me envían y como cada que subo este video les digo si ustedes tienen alguna historia eh, que me quieran contar, que quieran que yo las comparta aquí me la pueden enviar al mail que está en la cajita de descripción que es historiasparanormalesmarijo.com ahí ustedes me pueden enviar todo lo que ustedes quieran y no se preocupen, o sea, si ustedes de repente me quieren contar la historia, pero quieren que sea anónima, necesito que me lo pongan como en la parte de arriba de que, que sea anónima, por favor. Y pues yo omito nombres, yo omito, o sea, lo que ustedes quieran, si no hay problema que diga su nombre, también lo digo. Si tienen fotos, videos, audios, screenshots, todo lo que ustedes tengan para, eh, pues sí, como completar su historia, me lo pueden enviar o si es su historia, también, ¿ok? Entonces, eh, por ahí me lo pueden enviar y, pues, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que Chuck Millie, que ahorita está tocando la puerta no se sé si escucharon, y... no, Chuck y yo, estemos muy contentos de tenerlos aquí como nuevos fantasmitas y, bueno, aquí me van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, por ahí me pueden seguir y, bueno, recuerden que hice un en vivo hace unos días donde les di a ustedes, o sea, donde les di a ustedes a elegir el próximo objeto maldito que quisieran ustedes que yo probara y ganó el payaso, ¿ok? Si no han ido a ver, eh, pues, ese en vivo, ahí está en mi canal. Y en la parte de comunidad, ahí les dejé las imágenes reales de los objetos. Entonces, bueno, pueden ir a ver, pero definitivamente por mucho arrasó en votos el payaso, ¿ok? Entonces, bueno, ese será el próximo objeto que vamos a poner a prueba en, pues, un tiempo, ya que llegue. Porque, pues, tarda no sé cuánto tiempo, dos semanas, tres, no sé, en llegar. Pero, bueno, ¿qué les parece? si sí, comenzamos ya con la primera historia. Ok, la primera historia es de Lexi Y bueno, Lexi está a punto de cumplir años eh, Entonces me pidió que si sí lo podía felicitar Entonces muchas felicidades Lexi Por tu cumpleaños, espero que te la pases muy bien Pero vamos a empezar con su historia ¿Se ¿Sí escucha a mí tocando la puerta? Ok Bueno, Lexi cuenta que eh, Realmente todo lo que ocurrió Todo lo que nos contó esta vez Sí le ocurrió a ella unas cosas Y otras cosas le ocurrieron a sus familiares Bueno Resulta que ellos vivían en una casa rentada. Eh, en esta casa tenían tres cuartos, ya que vivían como aproximadamente 10 personas. O sea, su hermana con sus hijos, su otra hermana con sus hijos, con su pareja, su mamá, etcétera. O sea, vivían como muchas personas en la casa. Entonces, eh, bueno, total, ellos estaban ahí en esa casa y todo muy bien. Uh, nada más que ella se dormía, pues... Temprano, porque se despertaba temprano para irse a la secundaria, ¿no? O sea, ella vivió ahí unos cuatro años aproximadamente. Entonces, pues ella se levantaba temprano, más temprano que los demás, para arreglarse e irse a la secundaria. Pero aquí todavía todos estaban dormidos, todos, todos, todos. A pesar de que solo ella se despertaba más temprano, ah, todavía ni siquiera era hora de levantarse. Cuando todos de golpe se despertaron, todos los, creo que eran 10 personas las que vivían ahí. Se despertaron de golpe porque escucharon un grito, ok, entonces todos salen de los cuartos corriendo a ver quién había gritado de esa manera en la madrugada, porque bueno, que uno grita a esas horas, pues generalmente no es por nada bueno, entonces salieron y se dieron cuenta que era una sobrina de Lexi, o sea, una niña, eh, hija de una de sus hermanas, entonces van ahí con ella y le preguntan así de que bueno, ¿qué te pasó?, o sea, ¿por qué? ¿por qué gritas? ¿qué, qué es lo que pasa?, y la niña empieza a decir, ya que se tranquiliza porque dice que de verdad estaba muy alterada, decía que sintió como alguien, y aquí ojo con este detalle, eh, porque generalmente cuando nosotros sentimos como que nos jalan los pies, hasta o decimos nos jalan los pies, es como que todos los pies, pero aquí la niña había sentido que nada más de los dedos de los pies la habían jalado muy fuerte, tan fuerte como para tirarla de la cama. Entonces cuando ella siente pues ese jalón, y pues obviamente, pues si te jalan solamente los dedos, pues va a doler, ¿verdad? En, en vez de que te agarren como, pues lo que es todo el tobillo, eh, es que ella grita y eh, pues que todos se despiertan. Entonces, bueno, ellos obviamente le manejaron el asunto como, no, a lo mejor era un sueño, este no pasa nada, vuélvete a dormir y pues bueno, después de un rato que todos se tranquilizaron y que se, pues pues sí, como que se creyeron esa esa versión de que pues todo había sido un sueño, que bla, bla, bla, todos se fueron a dormir un rato más, les digo, ya que todavía no era hora de despertarse. Entonces, bueno, todo muy bien. Pero este no fue el único, eh, pues, situación, la única situación en la que esto le pasó. Ya que a la pareja de una de sus hermanas eh, también sintió precisamente esto. Les digo, es un detalle como específico que le jalaban otra vez los dedos de los pies, pero él pues no gritó, simplemente como que empezó a maldecir, porque ya saben que hay esta creencia, ¿no? De que cuando ves algo paranormal o un espíritu o algo, si lo maldices y si le dices maldiciones, pues se va a ir. Entonces, él, digo, él sintió que le jalaron los dedos de los pies eh, cuando se despierta y empieza a maldecir. Entonces fue así como de que, ok, yo nada, no nada más fuera niña, sino que ahora a un adulto que pues... Ahora sí, ¿cómo, ¿cómo le lavas el coco a un adulto a decirle no, no fue lo que tú crees cuando pues perfectamente sintió cómo le jalaban los dedos de los pies? Entonces, cuando esto pasa, ya que él les cuenta, oigan, así, así, yo también sentí lo mismo, pues ahora sí puede que, ok, entonces algo extraño está pasando. Y esa noche sí les costó trabajo dormir, porque les digo, ya era como que, bueno, una cosa más seria, ¿no? Eh... Que esto haya pasado. Ok, entonces esto pasa, les digo, en esta casa que ellos rentaban. Después de un tiempo se van a vivir a casa de su abuela. Y, ah, bueno, aquí hay un detalle. En esta casa que rentaban, donde les pasaba esto... Eh, ya les habían comentado que vean rumores Que las personas que rentaban antes de que ellos llegaran eh, Practicaban mucha brujería y demás Entonces cuando se cambian a casa de su abuela Pues aquí sí, era o sea, no habían practicado nada Porque su abuela había vivido Desde que se había casado con su abuelo muchos años atrás Y nunca había ocurrido nada Entonces bueno, ellos llegan ahí a vivir eh, Todo muy bien O sea, como que no, no estaba pasando nada Pero Lexi... Eh, Dormía en lo que era, pues como les puedo decir eh, Como la sala de la casa Y dice que muchas veces, esa casa era de un piso nada más eh, Muchas veces escuchaba pasos en lo que era el eh, azotea O sea, el techo de la casa Para que alguien se brincara a esa O sea, suponiendo que era una persona viva, ¿no? Que alguien se hubiera querido meter O que alguien tuviera en el techo o así El techo no estaba tan bajito como para que bueno, alguien se brincó así de la nada y la única forma en la que se pudieran subir al techo era por otras casas y si esas casas tenían escalera para subir, lo cual eh, no había, entonces pues bueno, tampoco era como una opción viable. Y estos pasos dice que sí eran molestos, o sea, los escuchaba perfecto, la despertaban. Y no era ni uno ni dos días, o sea, eran un montón de noches la que escuchaba esto. Y pues solo de noche, o sea, de día esto no, no ocurría, no era gato, no era nada. Otra cosa que ocurrió también es que en uno de los cuartos, pues en vez de puerta tenían como una cortina, vamos a ponerlo así. Y su hermana y su pareja estaban en ese cuarto, y pues les digo, estaba la, la tela así como que abajo, cuando no había nadie más en la casa y pues se vio como que una figura se acerca porque pues se alcanzaba pues a ver del de cuarto hacia afuera, ¿no? O sea, a pesar de que si era la tela, pues no era completamente como blackout, que le llaman, ¿no? O sea, que no se ve absolutamente nada. Entonces se veía como que alguien se acercaba, pero no había nada. Y aparte tenía una figura, este... ¿Cómo les puedo decir? Como específica que no parecía tanto como un humano. Entonces aquí otra vez volvieron a maldecir como para que eh, se fuera. Y bueno, el cuarto donde dormía Lexi dice que estaba en el patio. Entonces tenía una, una puerta que hacía un sonido particular. Hacía un sonido diferente cuando abría y cuando cerraba. Entonces eh, ella estaba con su mamá en la sala. Cada quien sus cosas, viendo el teléfono, estaban por poner una película Cuando se escucha que abren la puerta del cuarto de Lexi Les digo que está afuera Entonces su mamá se asusta y dice Se me hace que alguien se metió a robar Y dice, a ver, yo me voy a fijar toda la casa Lexi sale y ve que la puerta de su cuarto está cerrada entonces entra así como que pues a ver si algo pues faltaba o lo que sea y todo estaba muy normal. Les digo cosa que no pasaba antes y el último como acontecimiento que pasó. Una de sus hermanas se quedaba a veces en su cuarto porque trabajaba de noche y demás. Entonces se quedó en su cuarto y Lexi estaba en lo que era la sala y su hermana que era mayor llega corriendo y le dice este es que uno de tus peluches se movió, o sea, yo estaba tratando de dormir, estaba en el celular, cuando de reojo vi que uno de tus peluches de estar, pues, acomodado en una silla, como que se hizo más hacia la pared, y ella le dijo, no, no te preocupes, porque Lexi no le tiene como mucho miedo a estas cosas, entonces le dijo, no te preocupes, a ver, yo te acompaño al cuarto, van, y el peluche estaba diferente a como la hermana lo había dejado y a como Lexi lo había dejado, o sea, ¿se ¿sí me entienden? Se movió primero, sale la hermana, y cuando regresan ya estaba en otra posición diferente de como la hermana había visto que había quedado Que es este peluche que les voy a estar poniendo aquí Por eso les digo, a mí no me gustan los peluches pero bueno, a pesar de que en casa de su abuela, les digo, no hubo antecedentes de que hay brujería o de que algo pasó aquí, ya saben, pues definitivamente algo debe de haber en el terreno porque pues estas cosas siguen ocurriendo. Ok, esta segunda historia está un poco fuerte, realmente no tengo un nombre como tal, creo que nada más es el usuario que se puso para su mail que es online. Entonces, eh, bueno, como les comentaba al principio, si ustedes gustan que su eh, historia sea... Anónima también se puede, ¿ok? Pero bueno, aquí no tengo un nombre como tal, pero bueno, espero que si estás escuchando tu historia sepas que, que me estoy refiriendo a ti. Pero es un, una historia fuerte. Eh, dice que esto ocurrió, todo empezó hace cuatro años aproximadamente. Como antecedente, su hermana es seguidora de la Santa Muerte y sus papás son católicos, pero... Ella ahorita está en un punto donde no sabe no sabe qué creer, o sea, si lo de sus papás, su hermana o okay. qué. Pero bueno, esto lo que le pasa dice que ya no lo puede como dejar atrás, o sea, ya no ya no es algo que simplemente pasa y ella puede seguir con su vida normal, o sea, ya le está afectando en su vida diaria. Dice que siempre ha sido una persona que no ha podido dormir bien, o sea, entra a la escuela, además, eh, eh, ella lee mucho. Y entonces, pues cuando no le da sueño, pues ella lee y lee, ¿no? Pero por alguna u otra razón no duerme. Entonces, hace unos dos años aproximadamente, una mujer se le acercó y le dijo algo así como... Bien random, pero bueno, que se te acerquen y te, dicen, te, te digan eso, eh, pues no es como que muy agradable. Ya que esta mujer se le acerca y le dijo, oye, eh, te tengo que decir algo tienes una energía muy fuerte pegada a ti, o sea, es como muy, muy pesada. Dice que simplemente no le creyó, o sea, lo tomó como que, bueno, una mujer se me acercó y me dijo tal, pero pues no le creyó. En ese mismo eh, momento, su hermana ponía un altar a la Santa Muerte y sus papás ponían altar para eh, sus difuntos. Dice que en marzo aproximadamente, que se acuerda muy bien de esta fecha porque tenía una presentación importante en la escuela, eh, estaba dormida sola en casa ya todos habían salido de, de su casa y dice que ahí donde vivía no era raro que se escucharan pisadas o como que una pelota caía de las escaleras generalmente como que ellos pensaban ah ok, a lo mejor es el sonido que no sé retumba de otras casas o demás pero esa vez ella de estar dormida dice que escuchó perfectamente como una voz le dijo que se levantara porque algo malo había pasado entonces se levanta eh, con una sensación horrible como de ansiedad, ya saben, así como de que sabes un presentimiento de que algo malo pasó. Entonces, llama a su papá, no contesta. Llama a su mamá, no contesta. Eh, o sea, unas horas después se enteró que realmente no contestaban porque su mamá sí había tenido un accidente, ya que al transporte a donde se había subido había chocado. Entonces, o sea, fue una coincidencia... No tan coincidencia, si ¿sí? me entienden Entonces cuando ellos platicaron todo esto Dijeron, ah, ok, esto de los presentimientos Su mamá también le pasa de repente Entonces como que así lo dejaron Como que fue un, pre un presentimiento, ¿no? Y pues nada más Un año más tarde se muda eh, un amigo de su papá a su casa Ya que rentaban un cuarto eh, que sobraba pues ahí dentro de la casa Y se muda, ok, entonces todo muy bien Pero este señor, este amigo de su papá Empezaba a decir que que no podía dormir por las noches por los ruidos que se escuchaban, que siempre escuchaba como que alguien subía las escaleras y cuando se asomaba pues no veía a nadie. Total, se salió, o sea, porque no podía vivir ahí. Llega otra persona a vivir ahí, a rentar el cuarto y al poco tiempo también se sale alegando lo mismo. Yo no puedo dormir aquí por todos los ruidos que se escuchan dentro de la casa. Este hombre decía que era culpa del altar, pero no sé si realmente el de su hermana o el que tenían sus papás. Ok, En ese momento donde estaba ocurriendo todo esto, ella iba a clases por la mañana y eh, siempre lo acompañaba... Alguien, ¿no? O sea, porque todos salían al mismo tiempo, ya sea el amigo de su papá o su papá o su mamá o demás Pero ese día en especial no iba con nadie, salió sola Entonces, eh, dice que como siempre salía a la misma hora en la mañana, casi siempre le tocaba el mismo chofer del transporte O sea, incluso ya está bien platicado un poco y cosas así porque siempre era lo mismo Y este chofer ya había visto como que siempre pues, lo acompañaba a alguien, lo despedía, lo que sea Entonces cuando ella sube al transporte, el chofer le dice, ah, ¿y quién te acompañó hoy? Y ella así de que eh, no, nadie dice, sí, pues el Señor hasta te hizo así. Entonces ella sabía que venía sola No había nadie cuando se subió Y que fue un escalofrío horrible que el señor le dijera eso Y así hubo varios de estos sucesos Donde varios amigos, incluso maestros de ella Le decían este tipo de situaciones de Oye, ¿y quién venía contigo? Oye, quién estaba ahí contigo? Porque pues alguien la estaba siguiendo Cuando eh, pasa lo de la pandemia Dice que pasaba mucho tiempo en su casa Y que las cosas se calmaron un poco Pero dice que por alguna extraña razón No podía dormir, no comía Y tampoco tenía ánimos para absolutamente nada, escuchaba constantemente pasos atrás de donde ella estaba y cuando lograba dormir, les digo que no pueda dormir mucho, pero cuando lograba dormir su mamá iba corriendo porque ella se despertaba gritando por sueños que no recordaba, o sea su mamá como que llegaba y por el ruido de su mamá ella se despertaba porque estaba gritando pero cuando le decían ¿por qué gritabas? no pues o sea no me acuerdo porque eran sueños pero ella despertaba y no se acordaba de nada pero lo que sí tiene muy como en la mente es que alguien siempre le hablaba o sea esta mujer que le habló desde un principio que le dijo despiértate porque algo, algo malo pasó eh, le seguía hablando y eh, pues esa mujer como que la sigue a todos lados y le susurra cuando algo va a pasar su hermana le dice que es la santa muerte que lo está cuidando y dice que a pesar de que o sea, en sí nunca le ha hecho nada malo, o sea, no lo ha asustado y demás. El hecho de que siempre esté atrás de, de ella, pues lo asusta, o sea, no, no le gusta esa situación. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, la tercera historia del día de hoy es de Mariana y su hermana menor Michelle, que les mando un abrazo. Eh, ya que ocurrió algo mientras pues falleció su mamá Entonces, eh, no sé si ustedes han escuchado alguna vez Que cuando las personas van a morir Ven a personas que ya fallecieron como seres queridos pues eh, Que ya fallecieron Y esto pues no es la primera vez que lo escucho Ni la segunda ni la tercera De verdad hay muchas personas que confirman esto De que cuando estaban alrededor de alguien que estaba a punto de, de morir eh, pues mencionaba cosas como que estaba viendo, eh, pues sí, otros familiares que ya habían muerto, como, como si fueran a acompañar a la persona que está a punto de morir. Pero bueno, aquí eh, lo que pasa fue que la mamá de Mariana tenía ya varios años enferma y bueno, los dos últimos meses de vida de su mamá se turnaban entre su hermana Michelle y ella eh, para cuidarla por las noches. Cabe mencionar que ellas ya vivían fuera. Pero al ver que la salud de su mamá pues había deteriorado ya, eh, decidieron ir a su casa de nuevo para pasar los últimos días eh, de su mamá con ella. Entonces, bueno, se turnaban para cuidarla una noche una y una noche otra. Bueno, total, esta creencia que yo les dije al principio de que pues las personas dicen que ven personas que ya fallecieron antes de morir, dice Mariana que realmente no, no lo creía. Pero bueno, entonces... Sus abuelos, papás de su mamá, todavía vivían. Entonces, su abuelo, eh, como que no... Pues sí, se le hacía muy difícil ver la salud de su hija. Entonces decía no, es que yo me voy a morir antes que, que ella. Es decir, su abuelo decía que iba a morir antes de que su hija, la mamá de Mariana, muriera. Que decía que para que no se fuera sola. ¿No? Y curiosamente exactamente 20 días antes de que la mamá de Mariana falleciera Su abuelo fallece Dice que realmente los dos, su abuelo y su mamá Eran muy unidos, muy alegres y pues se querían mucho Cuando su abuelo muere Dice que realmente nunca eh, le dieron la noticia a su mamá De que había fallecido eh, Porque pues en su estado obviamente la alteraría Y a lo mejor eso iba a ser un poco contraproducente Al día siguiente de la muerte de su abuelo a Mariana le toca pasar la noche con su mamá. Dice que ese día ella estaba contenta y que estaba tranquila. Y Mariana se quedaba en un sillón que estaba justo a un lado de la cama de su mamá. Entonces se dieron las buenas noches, como que se agarraron de la mano y así se quedaron dormidas. Pasaron algunas noches, Mariana estaba entre dormida y despierta, así como que dormitando, cuando escuchó a su mamá hablar. Su mamá decía... Algo sobre una fiesta y de que estaban cantando y después se ponía como a talarear una canción. Mariana dice que se quedó quieta como para escuchar lo que estaba diciendo su mamá y le preguntó que si necesitaba algo. A lo cual su mamá le contestó, no, no te asustes, nada más estoy pues cantando pues la canción. Dice que la verdad pues sí, se le espantó el sueño y pero que cerró los ojos como escuchando no lo que decía su mamá. Y bueno, pasó un tiempo y su mamá volvió a hablar y pudo percatarse que a la persona a la que se estaba dirigiendo su mamá con quien estaba hablando era a su abuelo. En, en la fiesta donde su mamá estaba diciendo que estaba, donde estaba mencionando algo de una fiesta, realmente es que se estaba despidiendo de su abuelo, es decir, su mamá se estaba despidiendo de su papá. Cuando recuerden que nunca le dieron la noticia de que, de que había muerto. Eh, pasando ya unos días después de esto, la lucidez de su mamá deterioró pues, por lo mismo de, de la enfermedad. Eh, tanto que ya no, lo, ya no las reconocía a ellas, a su hermana y a ella. Y ya dejó de llamarlas por sus nombres. Pero seguía hablando con, con familiares. O sea, ella hablaba en voz alta como si le estuviera hablando a algún familiar. Cuando realmente pues, no había nadie en la casa más que... Michelle, Mariana y su mamá. Un día antes de que su mamá falleciera, Mariana la estaba cuidando y su mamá le pidió que por favor la sentara en la sala justo a un lado de las personas que la habían ido a visitar. Y bueno, cabe resaltar que soltaban Mariana y su mamá en casa. La noche de ese mismo día, eh, ya le tocaba a su hermana hacer el turno pues de la noche, vamos a ponerlo así, entonces Mariana se fue a su cuarto a dormir. Pero dice que, bueno, compartían en esa casa un cuarto con su hermana, entonces ella se acostó de tal manera que le daba la espalda al resto del cuarto y su cara estaba hacia la pared, cuando siente así como que alguien sutilmente le tocó la espalda. Entonces ella se despierta y voltea pensando que era su hermana para decirle, no sé, que la acompañara a algún lado, al baño, lo que sea, pero no había nadie. Dice que honestamente no le dio miedo, pero se quedó como con un presentimiento cuando le llega un mensaje a su celular que era de su hermana y le pedía pues que, que bajara porque su mamá acababa de fallecer Meses después una persona que tiene pues esta habilidad, ¿no? Esta um, habilidad como de ver personas que ya fallecieron, hablar con ellas y demás Sin Mariana decirle nada, sin haber conocido a su mamá, sin saber su historia ni nada Le dijo, oye aquella noche quien se fue a despedir de ti fue tu mamá Es decir, la persona que se le acercó y le tocó la espalda así como que suavecito, había sido su mamá que pues se había despedido de ella. Y bueno, sí, es una historia muy triste, me deja así como apachurrado el corazón. Creo que este tipo de cosas les ha pasado a varios de ustedes que algún familiar se va a despedir así. Entonces les digo por eso, les mando un abrazo muy grande. Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido las tres historias del día de hoy, estuvieron larguitas. Espero que les hayan gustado, por favor díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Les mando un besote y nos vemos al siguiente video.